Ramón Trebulich, ex entrenador del Oakland City, ganador del ter tercer puesto en el Mundial de Clubes 2014 y el entrenador que ha ganado más títulos continentales en la historia del fútbol. Bienvenido a Fútbol. Muchas gracias, hombre. Encantado. Bueno, vamos a analizar el Oakland un poco... Digamos que un aficionado del Ashley el próximo rival del Oakland, te preguntaría sobre el Oakland y tú necesitas darle una res, un resumen generalizado sobre el club. ¿Qué le dirías? Es que hay, hay muchas cosas que decir, ¿no? El Oakland el, el es, es un club pequeño, la verdad es es un club pequeño, uh, pero con mucha fuerza, con mucha fuerza es una familia muy pequeña, muy fuerte, muy unida y, y con poco hacen, es capaz de hacer mucho. Uh, ¿Qué más le diría? Uh, es un equipo que tiene muchos jugadores que están acostumbrados a jugar en el Mundial de Clubs, seguramente como algunos de al uh, Hay varios, son ya jugadores veteranos, pero bueno, tienen esa experiencia en jugar estos tipos de partidos, con lo cual seguramente no, no, les van, van a estar muy motivados, pero a nivel de nervios no creo que, que eso les vaya a pasar factura. Y, y para, para un equipo, para un club el, como el Oakland City, el, el participar en un Mundial de Clubs es una oportunidad única. Ah, son de Nueva Zelanda, es un país muy lejano, ah, tienen poca interacción con el fútbol, digamos, de, de alto nivel y esta es la, la, casi la única oportunidad que tienen. O sea, que para ellos esto es un partido posiblemente como para Lasley pero yo diría que está un poco más uh, hay un poco más de parte de de, de Oakland ¿eh? para por hacerlo bien y por por mostrarse por hacer un buen partido o sea que seguramente la Lashley parte como favorito a lo mejor pero pero es un rival el Oakland City a, a tener en cuenta porque en un partido pueden pasar muchas cosas no todo todo es posible y especialmente en un partido contra un equipo como como como el Oakland City ahora mismo bueno yo Hice una entrevista con Gerard Garriga de una semana y me estaba contando anécdotas sobre el fútbol italiano, que por ejemplo los baños se comparten en algunos lugares con los rivales y los aficionados antes de los partidos, que los partidos se juegan en parques eh, a veces. Si esto es el caso hoy en día, ¿cómo era en 1999 cuando jugabas tú ahí? No, era diferente, es que, a ver... Gerard te habla desde un punto de vista de él, Gerard es un chico que ha jugado lo que es la la, la que era la Winter League anteriormente, uh, hasta hace dos años creo, la liga nacional era una liga a lo a, lo, a lo a la liga australiana, a lo MLS de Estados Unidos, una liga separada, se jugaba en verano, uh, se jugaba en estadios, um, una liga muy bien, la verdad es que para, para un país como Nueva Zelanda estaba muy bien, ¿no? Jarrar jugaba en un, en un club que jugaba en las competiciones que se juegan en invierno, que son las de clubes, la Liga Nacional era de franquicias, las competiciones de invierno de clubes uh, eran, hay muchos clubes que están, bueno, los clubes están muy bien, cada uno tiene sus condiciones, ¿no? sus características y hay clubs que, bueno, que comparten, que tienen un vestuario que comparten con, con seguramente otros equipos, seguro que él ha vivido experiencias ahí que, que a lo mejor nosotros yo pienso que yo dejé el Open City en 2019 y la Liga Nacional todavía existía como te estoy contando, no lo que están jugando ahora. Ahora la Liga Nacional la han, la han digamos, cambiado, ya no existe una Liga Nacional. Juegan estas ligas regionales con todos los clubes, con lo cual, hay el, digamos, el, el nivel, la calidad se ha dispersado un poco porque han entrado muchísimos más clubes, uh, digamos, a lo que es... El, la, la, las competiciones que se juegan al mismo tiempo, que luego dan acceso a un campeonato nacional que le llaman ahora, que juegan 10, 10 clubs, que son los mejor clasificados del norte, del centro y del sur del país. no Esto, ya te digo, en 2019 no era así, con lo cual... Esto mismo que me estás diciendo tú, yo no lo he vivido, ¿no? Ahora ha cambiado mucho y, bueno, Jarad, como te digo, viene de jugar en las categorías inferiores, ¿no? Como un segundo nivel, por decirlo de alguna manera. Es como, y, es como bueno. un partido de Copa en España contra un equipo, por ejemplo, más humilde. Sí, sí, correcto. Entonces, pues te encuentras con cosas de estas, ¿no? Seguro, ¿no? En Nueva Zelanda, bueno, pues hay clubs muy, muy, muy pequeños. Hay mucha gente que juega a fútbol, pero es un país muy pequeño. Con lo cual, pues bueno, hay clubs que tienen otros condicionantes y, y nada pues es, es lo que hay no pero pero qué es lo más curioso o raro que jamás has visto durante tus años por ahí algo con el que dices eso nunca volvería a verlo en toda la vida no curioso es que no sé es que he estado en tantos sitios que tampoco te sabría decir en Nueva Zelanda qué es de curioso no sé que a veces pues el, digamos la, la mentalidad a veces no es lo, lo profesional que exigirías en otros en otros sitios no en Europa por ejemplo hasta en África seguramente y son semi profesionales, ¿no? Sí, sí, pero déjame decirte que todos los jugadores que están en el local, por ejemplo, más o menos se dedican exclusivamente a jugar a fútbol. no A lo mejor algunos estudian, otros uh, son entrenadores del club y a través de eso, pues bueno, hacen, entrenar a mm. chavales del club o, y, y luego se dedican más o menos a jugar a fútbol, ¿no? Con lo cual, sí, es semiprofesional, pero, pero es un semiprofesional muy, muy, muy, muy bien condicionado para, para jugar o para dedicarte casi profesionalmente a esto, ¿no? Uh... Bueno, no sé qué te, qué, qué te contaba, ¿no? Sí, pues a veces pues te encuentras que con que los la mayor parte de los campos en Nueva Zelanda los controla el council, o sea, el ayuntamiento, pues a lo mejor te encuentras el césped que no está cortado y, y tienes un césped de bueno, muy largo, ¿no? Que no, no, no. Eso facilita, no ayuda ¿no? con tu estilo de juego, ¿no? No facilita, no, bueno, no, ya no mi estilo de juego, cualquier estilo de juego, a veces el campo está muy alto y es un país donde el rugby es el deporte número uno, con lo cual a ellos les da igual si el césped está alto, ¿sabes? Cuando, cuando el balón lo pasas con la mano, pues da igual cómo está el césped, en cambio a nosotros eso nos afecta mucho, ¿no? Y esto, esto pasaba, no a menudo, pero pasaba, pasaba, pasaba y cuando pasaba, pues ahora te lo estoy diciendo riendo, pero en ese momento no, no me verías con esta cara, ¿no? Bueno, trabajabas en el Oakland dos años con Paul Sosa. Era más que. Tú eras, eras más que un segundo menos que un primero. ¿Cómo te sentías? ¿Te quitaba el protagonismo? ¿Cómo, cómo funcionaba este rol? Bueno, él era más como un manager. Uh, a la inglesa, digamos, no, a veces no, no pisaba el campo en los entrenamientos. ¿no? Entonces yo era más el entrenador de campo, lo trabajaba todo. Sí que un poco el sistema de juego, por ejemplo, era el que él quería jugar pero luego yo era el que trabajaba todo en el campo y analizaba, eh, claro, estamos hablando de hace muchos años, ¿no? 2008-2009, entonces en esa época prácticamente eh, estaba yo solo y, y tenía al entrenador de porteros que era casi el que me hacía desistente y me ayudaba entre los dos, pues lo, lo manejábamos todo, ¿no? la planificación, el análisis de los rivales, sobre todo en el Mundial de Clubs, aquel primero de Abu Dhabi donde ganamos dos partidos en concreto el, el tercer partido ganamos al campeón africano, era Mazembe uh, ese mundial éramos dos personas, nosotros trabajando analizando a Mazembe a Atlante a al Ahli que fue el primer equipo con el que jugamos, uh, bueno, era, era otra situación, ¿no? Ya te digo, él, evidentemente, como manager, pues bueno, se llevaba mar, más los honores, evidentemente, ¿no? Era la, un poco la cara y yo por detrás era el que lideraba un poco todo el trabajo uh, de, de, de entrenamiento, de campo, de preparación de partidos, todo hasta, hasta casi un poquito, pues bueno, todas las ideas tácticas, ¿no? Aunque, como te digo, evidentemente, el once lo escogía él y... Y el, el sistema, digamos, la formación de los jugadores 4-3-1, pues bueno, era su deseo y ya está. Bueno, luego has tenido suficiente tiempo como protagonista, con casi 10 años. ¿Cómo se puede mantener la ilusión, las ganas? ¿Cómo puedes despertarte cada día, cada mañana, para hacer lo mismo durante una década? No, pero para mí es fácil esto. Si es lo que más me gusta, para mí es facilísimo. Es como, yo no me siento como un trabajador, o sea, no, no siento que estoy sí, En el mismo sí. lugar, con casi el mismo ambiente... Bueno, eh, Nueva Zelanda es un país eh, fantástico, la verdad. Y luego la suerte es que casi en todas las temporadas hemos tenido la oportunidad de jugar en Mundial de Clubs, que ya es una, quieras o no, ya es una motivación extra, ¿no? El saber que tienes Mundial de Clubs, ah, luego tienes la Champions de Oceanía, que bueno, es una competición que está bien, internacional, que también motiva por sí sola. O sea que un poquito con la, la, la motivación te venía de año a año, ¿no? Yo, yo pienso que renovaba. Año por año, no, no, no tenía, nunca tuve un contrato largo con el cual podía pensar, tengo un contrato de cuatro años, bueno, me lo tomo con calma, que tampoco es, viene conmigo, pero, quizás o no, si tienes un contrato de este estilo, pues a lo mejor te puedes, puedes tener la tendencia a relajarte, ¿no? No era mi situación, con lo cual uh, pues siempre, siempre estuve metido al 100% y, y para mí siempre era una oportunidad nueva de, de poder hacerlo bien, de disfrutar el campo, que es lo que me gusta a mí, ¿no? Sinceramente no, no es algo que, que, que me... Que, que fuera una traba para mí, lo contrario, todo lo contrario. Para mí tener otra oportunidad de trabajar con el Oakland siempre era, siempre era bueno, siempre era lo que me hacía ilusión. A ¿no? mí el Oakland City pues Nueva Zelanda me ha dado mucho y todo lo que fuera devolverles de, de esta manera, entrenando y aportándome granito, pues bueno, siempre, siempre era una motivación en sí misma, ¿no? Genial. Quiero hablar un poco sobre el estilo de juego. ¿Cómo se puede convencer al jugador neozelandés de abandonar la mentalidad británica en el fútbol y empezar a, a pasar el balón, tener la posesión, presionar desde arriba, etcétera? Ni, ni en un día, ni en dos, ni en una semana, ni en dos meses. Con mucha paciencia, mucho trabajo en el campo, muchos vídeos, muchas charlas, muchos... Uh muchas reuniones uno contra uno con jugadores para hacerles ver que se puede jugar de otra manera, que, que a lo mejor lo han hecho siempre de esa manera específica, jugando largo, pero, pero se pueden buscar otras alternativas, jugando así, también se pueden ganar partidos de otra manera, se disfruta más, porque tienes más el balón, todo esto, pues bueno, es un trabajo de, de, de tiempo, de, de horas, de, de muchos días, de, de, mucha, de perseverar mucho, porque hay veces, hay momentos, sobre todo al principio, que pierdes un partido o a lo mejor hay dos o tres partidos que no te van muy bien y la gente pues todo el mundo empieza a hablar el público oh, esto no no funciona al principio había mucha gente que decía que en Nueva Zelanda no se podía jugar así y bueno pues yo estaba convencido que tenía que, que darles la oportunidad de, de, de, de ver otra manera de jugar a fútbol la manera con la que yo había, había crecido no y nada pues como te digo, con, con, toda esta, con, todo este, con todo este kit, este saco de cosas, pues cada día otro día más y seguir intentando y seguir, seguir con, trabajando como una hormiguita, no que es lo que me gusta hacer a mí. ¿no? Poco a poco y al final, pues bueno poco a poco, las cosas pasan de, de, de al principio no se puede hacer, uh, no se puede jugar de esta manera en Nueva Zelanda, al cabo de un par o tres de años, si no hacías 20 pases seguidos antes de un gol, Resulta que no se había jugado bien. Pasamos de un extremo al otro completamente. Que ya, ya hacía mira, me hacía mucha gracia, pero bueno, eh, eso, eso eh, era como una eso para mí era el mejor elogio: el ¿no? Que la gente no estuviera contenta porque no habíamos jugado con el balón, no habíamos dado suficientes pases, ¿no? Era bestial viniendo de, de donde veníamos. Pero no sé, bueno, vamos a argumentar. ¿No crees que esto quitaría al jugador australiano su gran ventaja? Digo que nosotros en Oriente Medio, por ejemplo, cuando jugamos contra Australia, Nueva Zelanda, lo más que nos preocupa son los duelos arios y en, en los centros, porque con, con ellos no se puede, ¿sabes? Ahora, cuando quitamos a esta ventaja a ellos, ¿cómo, ¿cómo lo explicas? ¿Pero por qué quitas esta ventaja? O sea, los jugadores son los mismos. Lo que pasa es que ahora juegan, están acostumbrados a jugar de otra manera. o sea El, el, el jugador prototipo de Nueva Zelanda... Es un, es un jugador físicamente importante, fuerte, alto. Técnicamente no está mal. El problema es que anteriormente, hace, hace más de una década, no habían, pues no, no habían desarrollado digamos, esos, esos detalles de, de tocar, de asociarse, porque jugaban en largo siempre. ¿no? Pero desde que estos jugadores, ya hace mucho tiempo, ahora juegan mucho más a asociarse, sobre todo los que están en el Oakland City, la mayoría no la mayoría, pero una gran parte de los que aún están, estaban conmigo. Entonces, ellos ya directamente ya están acostumbrados a, a tocar en corto, asociarse, ya, ya entienden cómo desmarcarse, cómo abrir líneas de pase. Todos estos jugadores son los mismos que antes jugaban directo. por lo cual, los duelos, a ellos, si los hay, los pueden seguir ganando. que va a haberlos Seguro que los va a haber. Pero ahora, además, estos jugadores son capaces de salir cuando es de atrás, mantener la posición del balón, buscar uh, pases más cortos, que, que el equipo, pues, pues, transite más junto, con lo cual luego pueden presionar eh, más arriba y más efectivamente todo esto, también lo pueden hacer. No No es una cuestión de que ahora solo hagan el juego, digamos, de toque y todo lo que hacían anteriormente se ha olvidado. no. Lo bueno que hacían anteriormente, como era ganar muchos duelos aéreos, muchas jugadas divididas, todo esto todavía lo pueden hacer. no. Pero además ahora pues, son capaces de, de jugar en corto, de asociarse, de no perder el balón ¿eh? y de... de, de de, de presionarte arriba, presionarte bien eficientemente, de perder el balón y presionar rápidamente, todo esto pues les da pues mucho más, ¿no? Fíjate tú que en el 2008, en el primer mundial, perdón, en el 2006 yo no estaba aún el primer mundial, todos los partidos los perdieron creo que 2-0, 3-0, eh, metiéndose muy atrás en la cueva, defendiendo y esperando una jugada de aquellas muy complicadas, ¿no? En cambio esto ahora ya eh, ha cambiado por completo, ¿no? Es otro estilo, ¿no? Todavía tienen esa capacidad aérea, física, pero además te pueden jugar, te pueden tener el balón, te pueden hacer daño de otras maneras, ¿no? Y esto, pues, en definitiva es mejor para el fútbol de Nueva Zelanda. Obviamente, contra más opciones tengas de, de jugar, pues mejor, ¿no? M más peligroso serás, ¿no? Bueno, una respuesta perfecta. Eh, ¿Crees que a Nueva Zelanda le haría bien copiar la experiencia australiana y trasladarse a Asia? Es posible, es posible, porque... Obviamente, eh, jugar contra los, la, la, la, las selecciones, incluso los clubs jugar contra clubes uh, coreanos, japoneses, uh, de, de Oriente Medio, de Arabia, de, es obviamente mucho más complicado uh, y te curte más. O sea, partidos, mucho más partidos más complicados, pues te hacen mejor. Eso está claro, ¿no? con lo cual, tanto a nivel de selecciones como a nivel de clubs uh, competir en Asia yo creo que sería... Sería una buena decisión, aunque obviamente vendría con un precio. El precio sería pues que uh, habría muchos campeonatos, no sub-17, sub-20, a los que por, seguramente al principio no iría. ¿no? Pero bueno, lo, lo mismo le pasó a Australia y al principio, pues pero ahora al final pues han ido a varios mundiales, el último, último mundial este pues han estado muy bien. La verdad es que estuvieron muy bien, ¿eh? ¿no? Con lo cual ves una progresión, ¿no? Uh, pero claro, no hay, no hay progreso sin, sin antes sacrificar, con lo cual algo hay que sacrificar. Y si es, pues, perderse unos, unos campeonatos al principio para luego mejorar, pues, oye, yo creo, yo creo, mi humilde opinión es que, es que sería, sería interesante, ¿no? Sería buena. Bueno, Pep Guardiola, José Moreño Merecha y Merecha Luchesco son los únicos entrenadores que han ganado más títulos que tú en el siglo XXI. <risa> No sé si sabías esa, esa información, pero hablamos de Pep, sois de la misma edad, de la misma comunidad. ¿Alguna vez has estado en contacto directo o indirecto con Pep? Ah, directo no, indirecto sí que conozco a alguien, alguno que ha trabajado con él, pero no, la verdad es que, la verdad es que no. No hemos tenido, bueno, sí que en algún mundial hemos coincidido, pero no justo en el Mundial donde el Barça ganó en Abu Dhabi, nosotros jugamos el tercer puesto contra Mazembe, cuando el Barça justo antes que el Barça jugara contra Atlante, si no me equivoco y bueno, sí que ahí coincidimos y, y ahí el Barça tuvo el detalle de, de entregarnos un, un escudo digamos, uh, me lo entregaron a mí personalmente, supongo que porque sabían que era de, de Barcelona, no me entregaron vinieron a nuestro vestuario y nos tuvieron este detalle, fue seguramente lo más cercano como he estado, pero no la verdad es que no, aparte de la admiración que pueda tener por él, evidentemente que está clara, no, no, no he tenido placer ¿no? de, de hablar con él. Eres del Barça desde pequeño, pues, no sé si es verdad, ibas al sí, sí. Camp Nou Sí, sí, mi, mi padre tenía cuatro asientos, tenía cuatro bueno cuatro asientos, carnets de socio, yo era socio de, de, de muy pequeño, de muy pequeño. Me acuerdo, yo vi hasta Maradona jugar, fíjate, aún me acuerdo de... Tengo imágenes, era pequeño, pero tengo, tengo imágenes de Maradona a Juan El Camp Nou. Sí, sí. Lo que pasa que al final, bueno, mi padre por cosas de la vida pues vendió los, los carnets de socio. Tenía cuatro, ahora serían muy preciados esos cuatro carnets. Uh, bueno, así, así es la vida, ¿no? Pero sí, sí, claro, yo soy de, del Barça desde que nací prácticamente. ¿Te gustaría trabajar en la masía Sí, ¿por qué no? Seguro que aprendería cosas, ¿no? Porque no, no he trabajado nunca allí, aunque evidentemente tengo claro el estilo y... Conozco a mucha gente que ha trabajado allí y yo creo que bueno, con mi personalidad pues soy capaz de hacer cosas algunas cosas parecidas, ¿no? Pero sí que seguramente que si trabajara en la Masilla seguro que aprendería cosas, ¿no? O sea que no estaría bien, seguramente estaría bien, no pasa que a mi edad ya a estas alturas creo que será un se me antoja difícil, pero, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Bueno, varios españoles han iniciado su carrera en Nueva Zelanda gracias a ti. Eso quiere decir que les, ha dado, les has dado una oportunidad exótica, pero también tenías una responsabilidad de, gordísima. Es, es prácticamente romper con todo e irse hasta el otro lado del mundo. ¿Cómo, sientes cuando, ¿Cómo te sientes cuando hablas con un jugador español para darle una imagen sobre Nueva Zelanda? ¿Te sientes la responsabilidad Sí, evidentemente, sobre todo cuando estaba allí evidentemente ahora ya ha cambiado mucho con lo cual ya no me atrevería yo a recomendar simplemente porque ya no sé cómo van las cosas no hace tres años más de tres años que no estoy uh, pero cuando yo estaba allí evidentemente a uh, los que eh, los que venían a jugar con, con el Oakland tan, tanto si era porque los traía yo como por cualquier, digamos el club los firmara, normalmente todos venían porque los traje yo pues tenía que explicarles bien lo que se iban a encontrar, ¿no? Se iban a encontrar muchas diferencias a nivel de, no de entrenamientos, pero sí que a nivel de, de, de facilidades para entrenar, comparado con lo que tienen aquí. Pero esto pasa, esto pasa en todos sitios, ¿no? Si tú te vas, yo he estado, he estado con un equipo ruso, he estado con... Con el homepage en Budapest uh, y en todos sitios, pues hay, hay cosas que a lo mejor no te cuadran o que no son iguales que, que, lo que, que las cosas que tenías aquí o como lo hacías aquí, ¿no? Pero cuestión de adaptarse, ¿no? Entonces en Nueva Zelanda, pues eso, hay otras cosas, como pues entrar, entrenar seguramente más por la tarde, aunque hoy en día ya hay muchos equipos que entrenan prácticamente por la tarde, o sea que hoy en día ha cambiado tantas cosas que, que casi que lo que hacíamos nosotros hace años ahora resulta que es lo lo que se lleva, ¿no? Anteriormente se hacían dobles sesiones, hoy en día ya se entrena poquísimo eh, con lo cual lo que, no, lo que nosotros hacíamos en su momento, que era entrenar un poquito menos, resulta que era... Era ese si, innovador entonces. Y si te basas un poquito en lo que pasa hoy en día, pues resulta que era, era perfecto, ¿no? Porque entrenábamos menos, pero teníamos más recuperación, los jugadores está más fresco, con lo cual pues bueno, tienes, tienes ese puntito de ventaja con respecto a los demás, ¿no? Entonces Qué que se te diga, en todos los países hay, hay cosas y en Nueva Zelanda pues hay, hay otras cosas, como te he dicho la hierba por ejemplo, eso pasaba, hay muchos clubes que no, no prestan a, no, no le dan esa importancia a que el campo esté rápido y esté corto entonces la hierba a lo mejor está un pelín más alta y está seco, se juega, si se juega en verano pues eh, imagínate el balón corre muy lento con lo cual jugar a tener el balón pues no, no, no es seguramente el mejor, la mejor opción aunque nosotros ya, pues ya jugamos, jugábamos así porque era ya, ya lo teníamos en, el, en nuestro ADN, pero esto nos pasaba mucho. Entonces luego vas a jugar un Mundial de Clubs y te encuentras con una hierba cortada 22, el campo mojado. Si no estás tan acostumbrado, pues el, el toque se te va, viene el balón fuerte... Por eso por ejemplo ahora pues ellos están aquí en barcelona supongo que ya lo sabéis que están aquí en barcelona he estado hablando con el entrenador y el asistente evidentemente hablo con ellos no y, y, y claro a ellos esto para esto para ellos esta, esta oportunidad es, es fantástica ¿Dije? pero es un lujo para ellos claro pero es que es además una oportunidad para adaptarse un poquito a las condiciones que se van a encontrar allí no Que son campos más rápidos juego un rival donde te va a tener más el balón en Nueva Zelanda, pues no se, no se considera tan importante jugar en el balón, entonces juegan aquí a algún amistoso, seguramente que van a tener que defender más atrás, porque les van a tener más el balón que no cuando juegan en Nueva Zelanda, todas estas cosas, pues es, es para ellos una preparación perfecta para luego enfrentarse a un equipo de la tarea de al evidentemente. Te fuiste, pero el legado sigue por ahí, Albert Herrera ahora sigue sí, con el mismo la misma idea de juego el estilo no no piensa cambiarlo crees que eso tiene más valor que que, que los títulos y, y mira que has ganado muchísimos títulos pero al, al final el legado está pues sí la verdad es que sí yo creo que sí no como te he dicho antes valoro mucho cuando o valoraba mucho cuando la gente venía se me quejaba porque no habíamos estado finos con el balón viniendo de donde veníamos para mí eso era una era una, una lago bestial no que me dijeran esto después de lo que me decían dos o tres años anteriormente no con lo cual esto es perfecto no hay jugadores como Albert que llegaron a Nueva Zelanda casi por la puerta de atrás a que tuve tuve que que casi convencer al club para que para que lo firmaran para que le extendieran el visado porque en Nueva Zelanda el tema de los visados uh, bueno pues es un país que más complicado, ¿no? Hay que conseguir visado de trabajo para quedarse, todas estas cosas, y ahora, bueno, ahora ves que es el entrenador y el club, para el club es, es sagrado, ¿no? A ver, Riera, pues como dices, es es, eh, es, es lo, que más, lo, lo que más me llevo, ¿no? Los títulos, como dices, pues son títulos, son copas y ya está, ¿no? Te llevas las experiencias y te llevas lo que, ves lo que está pasando ahora, que hay muchos jugadores de los que yo traje que aún siguen jugando, llevan las riendas del equipo, como... Capitán ahora Cameron Haweson, es un jugador que llegó 2017 creo, 2016, pues no la, hay muchos jugadores aún que, que, que siguen ahí, algunos que se fueron que ahora han vuelto, uh, pero la base del equipo más o menos es muy parecida, no con lo cual pues te quedas con todo eso, no el asistente aún es Ivan Vizelic, que jugó conmigo, fue el capitán, que fue el, mejor, el tercer mejor jugador en el Mundial 2014. 2014, sí. 2014, sí. ¿Eh? Ahora es asistente, aún, aún está mira bueno, Todo esto, evidentemente, como dices, es, es lo, lo mejor, es lo que te llevas. Bueno, otra vez en Marruecos, una casualidad, a ver si consiguen hacer algo parecido. ¿Crees que es posible o es demasiado difícil? Es que es muy complicado. Mundial de Clubs, eres el, el, eres el rival más débil, evidentemente, ¿no? Um que no quiero decir nada porque en definitiva todos los partidos son partidos únicos y a un partido la verdad es que la, la, las, digamos, los, los niveles se acercan muchísimo. ¿no? Fíjate que la Copa ahora la Copa en España se juega un partido y hay equipos de, de, de lo que es Primera Federación que es el tercer nivel, que son capaces de eliminar equipos de Primera División. A un partido cualquier cosa puede pasar. ¿no? Con lo cual, todo puede pasar. Yo creo que evidentemente con los jugadores que tienen ahora hay, hay, tienen una parte de jugadores estos jugadores que continúan, que son muy veteranos sí que es verdad que han, han empezado a introducir otros jugadores jóvenes que no, yo no, no los conozco, pero bueno, que se adaptan un poco al, al sistema y estos jugadores veteranos tienen muchísima experiencia entonces a un partido a un partido seguro que, seguro que van a estar a un nivel muy bueno y a un partido puede pasar cualquier cosa no luego ver un poquito cómo vas avanzando pero es difícil es difícil, digamos para un club como el Oakland conseguir otra vez lo que lo que llegamos a conseguir, imposible, no, evidentemente. O sea, como te digo, a, a Lasly seguro que es seguro que van a notar más la presión, porque es, me imagino que se sentirán favoritos y están más obligados a ganar. Entonces, eso que quieras o no, depende de cómo vaya el partido, pues te puede jugar en contra, y ahí es donde el Oakland pues, tiene, tiene la calidad, yo creo, y tiene la experiencia como para, para hacerle daño ahora mismo a, a un equipo como a Lasli. Depende de cómo vaya el partido. ¿no? Con lo cual, yo creo que el, el único problema que le veo a Loklan ahora es que viene de, de lo que es el no jugar. o sea, Ellos acabaron la temporada en noviembre, creo, y claro, han empezado a entrenar hace dos semanas. Eh, sé que tienen un par de partidos amistosos y bueno, uh, claro, quieras o no pues eso es un hándicap, es un hándicap porque a las está jugando partidos de liga, um, luego en el campo pues son 11 contra 11 y con el valor es el mismo para los dos equipos, ¿no? Pero bueno, todas estas cosas, quieras o no, hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Y creo que ahí el Oakland, si el partido es largo y físico, se le va, se le va a hacer largo, ¿no? Pero esto es fútbol y en fútbol puede pasar de todo, con lo cual... A ver, a ver si es verdad y, y, y tienen la suerte pues, de al menos pasar esta ronda y, y, y ver, entonces ya la presión se acaba porque este partido es el partido donde hay presión uh, para los dos equipos ¿no? cuando pasas este partido, si lo pasas pues uh, digamos yo recuerdo 2014-2009 la, digamos la presión se fue por completa, ¿no? entonces los jugadores que están un poco más garrotados en el segundo partido pues se dejan ir más y son capaces de hacer más cosas, ¿no? o sea que lo dicho, muchas cosas. En definitiva, el fútbol puede pasar de todo y seguro que, que, que, que todo es posible. Bueno, hemos terminado. Uh, a Ramón Treguelich, entrenador histórico del Oakland 7. Muchísimas gracias por tu tiempo y que te vaya bien en lo que viene. Muy bien, muchas gracias a vosotros por la entrevista. Y mucha suerte bueno. también.